Son las 11 de la mañana, son las 11 de la mañana, casi con un minuto, y vamos a iniciar la sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, como todos los eh, sábados. El día de hoy, eh, permítanme, El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es eh, fumamos la pipa de la paz y nada? <ríe> Y el segundo tema, la sesión del ayuntamiento número 20. Vamos a, a iniciar este, con, con la primera, que es fumamos la pipa de la paz del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ese, esa fue la afirmación de, de el alcalde Alejandro Navarro, y, y para iniciar, vamos a invitamos esta mañana a Paloma Robles Lacayo y a Rogelio García Espinosa para que nos den cada uno de ustedes su punto de vista. Y claro, vamos a empezar por, por Paloma. Eh, ¿Qué opinan de esta aseveración del alcalde de, de que fumaron la pipa de la paz con el DINA? Adelante, Paloma. Muchas gracias, Guillermo. Excelente día. Mucho gusto en estar nuevamente con él, con los miembros del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Pues mira, vamos a estar en calidad de comentaristas. No, no acudimos sí. a la reunión, pero pues claro que a mí me interesa mucho compartir mis mis impresiones durante la sesión ordinaria número 20 del Ayuntamiento Capitalino ocurrida el martes 30 de agosto por la tarde. Durante la sección de asuntos generales, pues señalé la incongruencia del alcalde, esta de decir que Lina le quiere quitar las momias a Guanajuato. Y de hecho, pues retomo mi preocupación porque justo en la sesión 19 del 4 de agosto, se autorizó en un dictamen de la Comisión de Hacienda una ampliación de 500 mil pesos para la unidad de comunicación social con el argumento de que había que mm, dar a conocer a la, a la población los logros de la administración municipal. Pero lo que, yo veo muy, lo que yo veo íntimamente relacionado es que da su mensaje social el 26 de julio, el 4 de agosto ocurre esta ampliación y posteriormente Navarro tiene dos intervenciones que llegan a tener alcance nacional una en Radio Fórmula con, con Pepe Cárdenas y otra en la Organización Editorial Mexicana eh, esto lo, lo comento aunque no sea estrictamente lo que me preguntas porque es un antecedente que creo muy relevante retomar mm, en estas dos intervenciones el presidente municipal dijo que, que elina le quería quitar las momias a Guanajuato en el caso de la de la entrevista con Organización Editorial Mexicana y por primera vez en la, en la historia de esta administración 21-24, incluso la unidad de comunicación social nos manda notas de Tijuana, de Acapulco, de Cuernavaca, de todos los periódicos soles del país informando la preocupación del alcalde, a pesar de que no hay una sola prueba sólida de esta aseveración. Entonces ocurren después de la ampliación a comunicación social y yo creo que justo por esta diseminación de mentiras, diseminación de, de estas mentiras, es que es llamado por el INAH, por la dirección general del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para aclarar. El mismo Navarro declaró que para, que para poder sentarse en la mesa tuvo que pedirle disculpas a, a la directora del Centro INA Guanajuato. Lo, lo primero que advierto es, nótese el machismo y la misoginia de Alejandro Navarro. Tiene aquí a la directora del Centro de INA Guanajuato, a menos de 10 kilómetros de la presidencia municipal, y nunca se le ocurrió acudir a pedirle una disculpa. Tuvo que reunirse con el director general del INA en México, que también es hombre, y entonces sí, delante de él, ahí sí se vio obligado a pedir una disculpa. Entonces. Yo creo que el director pudo haber llamado a Alejandro Navarro para aclararle que Elina no pretende quitarle las momias a Guanajuato. Luego, de manera maliciosa, también declaró Navarro recientemente, y es, y es el contenido de las notas que nos mandan el día de hoy, que renace la posibilidad del proyecto del nuevo museo. Lo cual definitivamente no creo que haya sucedido. Lo que advierto es que, como ya había señalado la directora del Centro INA Guanajuato, el actual museo de sitio necesita ser dignificado, mejorar sus condiciones y mejorar su operación. Pero eso no significa, no significa de ninguna manera que exista la posibilidad de que se reubique. El INA ya fijó una postura. También lo hizo el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Las lumbias deben permanecer junto al inmueble histórico del que procede. Entonces, creo que si bien no podemos saber exactamente lo que pasó porque no estuvimos ahí, sí podemos advertir o, o podemos intuir el propósito de la reunión y, y también advierto una postura sumamente conciliatoria del director general porque en lugar de desmentirlo, en prensa nacional se toma la molestia de recibirlo en sus oficinas para señalar lo que, lo que verdaderamente está sucediendo y aclararle que no es una pretensión de Lina quitarle las momias y que y, y seguramente la disposición de esta instancia federal en fortalecer la defensa de nuestro patrimonio cultural. Eso es a grosso, grosso modo lo que, lo que alcanzo a advertir. Y también dijo Navarro, pues que coincidieron en que en que las momias son de los Guanajuatenses. No, reiteradamente he pensado sí. que, que Navarro debería comportarse como una persona que sabe leer y que conoce la ley y los propios acuerdos municipales, porque si me permites compartir pantalla un momento, Guillermo. Sí, sí claro les quiero compartir un acuerdo municipal que el propio Navarro impulsó en donde dice aquí está. adelante adelante sí muchas gracias fíjense fíjense qué belleza este acuerdo municipal no me dejará mentir la la, la nena la la, la entonces síndico Marilena Castro Cerrillo se publicó el once de noviembre del 2019 mil este es un acuerdo municipal que impulsa Navarro y se llama Lineamientos Acuerdo Municipal. Miren, aquí está. Sí. El siguiente. A ver, el nombre. Aquí está. Lineamientos generales que regulan el dominio, conservación, protección, promoción, difusión y valoración de las momias de Guanajuato como parte del patrimonio cultural guanajuatense. A reserva de que yo no esté de acuerdo con el contenido, quiero señalar lo que dice el artículo 3, fíjense, y él fue a coincidir con ello frente al director general del IPA. El artículo número 3 del acuerdo que el propio Navarro impulsó y que se publicó en el 2019 dice. El ayuntamiento declara las momias de Guanajuato como bienes muebles del dominio público y patrimonio del pueblo del municipio de Guanajuato capital. Es decir, ya desde el 2009, él había considerado que las momias debían ser declaradas como patrimonio del pueblo. Entonces ahora regresa y nos dice es que el director y el ayuntamiento y, y el presidente municipal coincidimos en esto. No, no se trata de que hayan coincidido. Eso es así desde hace años. Incluso este documento tiene un antecedente en, en la administración 2006-2009, cuando la doctora Teresita Rendón Huerta Barrera era síndico del ayuntamiento. Y este es un antecedente relevante porque el, el, la, la propia acta de la sesión de aquella época, creo que fue la 54, dice o, o inserta la declaración del, del entonces regidor José Luis Camacho Trejo Luna y reconoce que ese acuerdo que se proponía para la protección de las momias había sido elaborado por la doctora Teresita en su calidad de síndica. Entonces, desde el 2008, las momias han sido reconocidas como patrimonio cultural del pueblo del municipio de, de Guanajuato. Y este nuevo acuerdo que impulsa Navarro con la única diferencia de otorgarle facultades casi plenipotenciarias al alcalde para usar a las momias con, con fines de promoción cultural y turística, pues es del 2019. Entonces, o no sabe leer o tiene muy mala memoria. Y miren, la, la diferencia a la, que es que, a, a la que me refiero es que en el acuerdo del 2008, el artículo cuarto dice que toda, todo estudio, exhibición, la e investigación de las momias tendrá que ser sometido a un acuerdo del ayuntamiento, pero entonces a Navarro le estorbaba esta constricción, entonces justo justo para eso hace un nuevo acuerdo en el 2019 y aquí vemos en, en pantalla el artículo cuarto, el, tercer par, no, el primer párrafo, fíjense el ayuntamiento de Guanajuato faculta al titular de la presidencia municipal a efecto de que utilice o exhiba las momias o delegue dicha facultad a los titulares de dependencias de la administración pública municipal que tengan como atribución la promoción turística de Guanajuato. Y en el tercer párrafo de este artículo cuarto dice, la utilización o exhibición de las momias puede darse por piezas individuales o por colecciones dentro y fuera del territorio municipal exclusivamente con fines culturales y de promoción turística que ha sido la adición peligrosa e ilegal que contraviene lo dispuesto en la Ley General de Salud. Pero, en fin, aquí cierro mi, mi, mi primera intervención para hacerle la palabra al doctor Rogelio y ya después tendremos oportunidad de seguir comentando. Gracias. Sí, sí adelante Rogelio, quisiéramos conocer tu opinión sobre esta eh, declaración del presidente municipal. Oye Memo, ¿por qué invitamos a Rogelio? Ah, porque Rogelio ha sido trabajador de Lina, fue eh, eh, responsable de la lóndiga de Granaditas, de los museos de, de Lina. O sea, es un experto en el tema, él es eh, parte de la institución. Pues, no sé si todavía sea hoy, pero sí fue, y muy relevante, entonces por eso lo invitamos. Adelante, Rogelio, si abres tu micrófono, te escuchamos. Gracias. No está muy bien su señal de, de internet. Este, algo sucede. con bueno, La señal de internet, Rogelio, estás congelado. Pero en un momento se restaura. Así están nuestras comunicaciones ahora. Oye, eh, Guillermo, sí. pues eh, en lo que se restablece, a mí me gustaría, por porque es muy importante contrastar estos documentos, la versión original del acuerdo y la nueva impulsada por Navarro, y cómo lo que básicamente hace es otorgarse, eh, él mismo, con, con la legitimidad que le confirió en ese momento el ayuntamiento, estas facultades sobre las momias. Voy a compartir pantalla lo que llega el doctor Rogelio. Miren, como les decía, este es un acuerdo que se publica en el 2018, el 5 de noviembre. Entonces, en el periódico oficial del, del gobierno del estado de Guanajuato, el artículo cuarto, que es básicamente el que cambia, dice, la utilización, exhibición y estudio de las momias de Guanajuato requerirá la previa autorización del honorable ayuntamiento. Esto es 2008. Y luego llegamos al 2019 y, y ahora el ayuntamiento faculta al titular de la presidencia a que utilice las momias con fines de promoción turística. Esta básicamente es la única modificación sustantiva del documento. Lo, lo toman íntegro, pero entonces le quitan poder al ayuntamiento y se lo delegan al presidente. Sí, real. Este, todavía no llega Rogelio, ¿verdad? Abre tu micrófono, Memo. Sí, con esa, con esa lógica, pues, ¿por qué no le quitamos todas, no le pasamos todas las funciones del ayuntamiento al presidente municipal y ya se quita la monserga de andar eh, teniendo resultados de 11, 6, ¿no? 9-6. Mira, que en realidad lo bueno. hace, lo hace porque. A ver, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en la primera sesión, el, la, la mayoría guanista, por supuesto, incluso fueron también algunos miembros de la oposición, votaron a favor de que el presidente tuviera la facultad de suscribir en nombre del ayuntamiento contratos, convenios y demás instrumentos legales? Y lo vimos claramente cuando empezamos a promover el plebiscito. Nosotros entregamos las firmas el 7 de marzo y el 14 de marzo, él de manera clandestina, contrata la deuda pública con el único propósito de boicotear el plebiscito y después le dice al IEC que por favor declare su improcedencia porque el acto en materia de la consulta ya había sido consumado y eso lo supo solamente él ah, y el periódico Correo, por supuesto, que fue el único que lo notificó el 18 de marzo. Entonces, además de que hace lo que se le da a su regalada gana, no le consulta al ayuntamiento, tiene la, la facultad discrecional de informar y, y de difundir la información a través del medio que mejor estime conveniente es una total arbitrariedad permanente vamos a escuchar a Marilena la opinión de Marilena Castro por favor oye Paloma, mi... mira lo que pasa es que el alcalde desde el primer día, desde el 2018 su interés ha sido las momias y de verdad en principio cuando yo entré a la administración yo no comprendía, o sea, entras nuevo, primer día de sesión, te sorprenden con el tema del aumento de la de esta de las momias, con el argumento, y de verdad fue un argumento real de que, de que iban a mejorar el entorno de las momias, que el tema de las momias no lo pagan los guanajuatenses, que lo pagan los turistas, entonces, por tanto, es una manera de capitalizar al municipio sin necesidad de lastimar el bolsillo del capitalino, porque el que va es el turista, porque el capitalino tiene un descuento. En ese momento, pues bueno, sí lo reconozco, nos chamaqueó, a lo mejor a todos los que estábamos ahí, porque no conocíamos realmente el interés real. Ahorita yo veo que el alcalde no puede ser juez y parte, no puedes eh, vender verdura y tú ser el distribuidor de la verdura, eh, eh, o sea... Exactamente. Y otra vez vuelve a desentonar el tal. ¿Por qué hace esto? Porque a él no le gusta decir que perdió y él lo que quiere es disfrazar una verdad para quedar él bien y quitarle la estrellita, como ellos le llaman, a toda la demás gente. Entonces, en este caso... Es, es un tema nada más de ego el ir a decir, primero decir que se las iban a quitar y luego salir como el salvador, como el santo salvador de las momias. Entonces, realmente eso fue lo que sucedió, ¿no? Y ahorita sigue otra vez el tema dando, pero ¿por qué? Porque vio que el tema da que a los guanajuatenses les duelen las momias y ahora quiere salir como el salvador de las momias. Eso es todo. Y por eso hice ese punto de acuerdo. Ese punto de acuerdo se hizo yo sí me acuerdo, con la intención de que no le hiciéramos de emoción cada que aparecían las momias en, en las ferias o en la subterránea o en todos lados, y es más, al ayuntamiento no se nos avisaba cuando teníamos un acuerdo que se nos iba a notificar y se nos iba a mandar la información, de hecho en el acuerdo decía que se tenía que informar a los miembros del ayuntamiento, cosa que nunca existió. Entonces, como tú dices, miente reiteradamente, pues sí, pero siguen siendo las momias su prioridad, precisamente pues porque él tiene negocios que, ven la, que lo benefician. O sea, lo beneficia que no se haga el museo, lo beneficia también que se haga, del lado que le veas hay un beneficio. La verdad es que así es. Y bueno, yo quiero comentar que hay dos eh, temas que utiliza con frecuencia Alejandro Navarro, que son el darse las funciones del ayuntamiento, que yo creo que es discutible el tema. Y segundo, en las comisiones, cuando alguien va a representarlo a él, utiliza... Algo que en la ley orgánica dice claramente que es para el presidente municipal, no para sus representantes, que es el voto dirimente, para cuando hay empates. Y eso yo también creo que es eh, discutible. Yo lo que veo es que quienes son los titulares de esos derechos son los miembros del ayuntamiento y no dicen nada. Entonces deben decir, o, o a lo mejor ya se hicieron estudios que yo desconozco y que dicen que sí se pueden delegar todas las facultades del ayuntamiento en el presidente municipal y que también está bien que su representante pueda desempatar las votaciones en las comisiones de los, del ayuntamiento. Yo creo que, que eso yo para mí está pendiente, claro, para mi ignorancia, ¿eh? perdón, quiero aclararlo. Ahora sí creo que Rogelio ya va, ya, ya tiene micrófono, ya tiene señal, veo que se mueve muy bien su señal. Si quiere, este, Rogelio, darnos su opinión, por favor, sobre este tema. Muchas gracias. Rogelito, ya. Sí, digo que nuevamente una disculpa por la inconsistencia de la señal, a veces hay cosas que, que nos rebasan, ¿no? pero comentaba yo pues mi permanencia y mi participación dentro del Instituto Nacional de Antropología, que me parece pues que fue una época en la cual tuve la oportunidad de profundizar bastante acerca de lo que es la institución y la enorme importancia que al nivel nacional reviste. Importancia que desgraciadamente en el estado de Guanajuato no se le ha sabido dar. ¿no? A mí me parece que ha habido una, un desentendimiento por parte de las autoridades de los diferentes niveles estatales y municipales en cuanto a lo que es el Instituto Nacional de Antropología. Me parece que es una institución que por su naturaleza, en este tipo de ciudades como la nuestra, adquiere una relevancia verdaderamente superior. En todo el país, todos lo sabemos, tenemos una enorme riqueza patrimonial, pero hay sitios en los cuales esa riqueza se concentra. Lo prehispánico, por mencionar un ejemplo muy general, lo vemos concentrado en el sur del territorio. ¿no? Lo colonial, en el centro del territorio. Y es precisamente en ese centro geográfico del territorio nacional donde ubicamos a nuestro querido estado de Guanajuato. Guanajuato es de los pocos estados en el país que tiene una enorme riqueza en cuanto a su patrimonio histórico arquitectónico, en cuanto a su patrimonio colonial. Y es precisamente esa riqueza la que el desde sus orígenes está empeñado en defender pese a las inconsistencias de los gobernantes, pese al desconocimiento que tienen los gobernantes de las instituciones y lo más triste y lo más preocupante, pese al desconocimiento que tienen de la normatividad, el desconocimiento que tienen de las leyes. ¿Cómo es posible que la instancia nacional responsable de la conservación la investigación, la difusión y la socialización de todo el patrimonio paleontológico, prehispánico, colonial, republicano, hasta el siglo XX de los mexicanos, no haya sido reconocida como tal en un estado que tiene dos sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial y cinco ciudades reconocidas como monumentos nacionales. Toda la ciudad, monumento nacional. Guanajuato, Dolores, San Miguel de Allende, Pozos. Vamos, Guanajuato es infinitamente rico en este patrimonio. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que toda esta actitud por parte de las autoridades han permitido que poco a poco este patrimonio cultural vaya siendo sistemáticamente degradado. En lugar de enriquecerlo y de fortalecerlo, poco a poco lo hemos destruido, que esa es la palabra, ¿no? lo hemos destruido. Digo el Estado porque pues tenemos un caso muy concreto ahorita en San Miguel de Allende, en donde pese a la oposición de las instancias y las instituciones, se siguen haciendo los caprichos del presidente municipal. Situación que obviamente en Guanajuato la hemos venido padeciendo, Guanajuato ciudad me refiero, la hemos venido padeciendo desde hace poco más de cuatro años ya, con el empecinamiento caprichoso del alcalde en hacer exacta y exclusivamente lo que se le ocurre, no lo que la ley le obliga a realizar. Y en este caso su obligación es la conservación del patrimonio histórico y antropológico y artístico de los mexicanos, y de los guanajuatenses, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto ha sido en una buena parte el principio de todo este desbarajuste que se ha venido generando en nuestro Estado pues desde hace algunos años ya, ¿no? Quisiera buscar culpables. Estamos hablando de un caso concreto ahorita en la actualidad. Se nos llevaría muchísimo tiempo retomar cada uno de estos momentos específicos en los cuales las diferentes, los diferentes niveles de autoridad han venido eh, pues, lastimando, eh, permanentemente lastimando. ¿no? El caso que nos ocupa en cuanto a este tan llevado, tan traído, tan manoseado proyecto del alcalde, del presidente municipal, en Se nos fue la señal otra vez de, de Rogelio. este bueno, Volvemos en un momento más con él. Adelante, Carlos, por favor. Sí, sí, gracias, Memo. este A ver, eh, con la, la información que, que tenemos es que se firmó la pipa, se fumó la pipa de la paz es, con las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Ahí vimos ya las las fotografías de esta de esta reunión. Pero a ver, ya regresó Rogelio, mejor me espero a mi comentario, es bueno, muy interesante eh, lo que nos está diciendo. Adelante, Rogelio, sí. No se oye. sí no, no no ha abierto su micrófono. Ya regresó la imagen, pero su micrófono ah, ya, ahí está ya. Sí, les comentaba pues de todas estas inconsistencias que han provocado que la ciudad de Guanajuato, Guanajuato capital, patrimonio cultural de la humanidad, haya sido tan manipulada y tan vilipendiada por parte de las autoridades municipales. ¿no? Estas declaraciones que hace el señor alcalde en esta semana en cuanto a que va a firmar, no a fumar, a firmar la pipa de la paz. A mí me parece que es verdaderamente sintomático de lo que desde hace cuatro años hemos venido manifestando, la actitud mentirosa del señor alcalde. ¿no? O sea, él, él miente cuando dice todas estas cosas. Y voy a decir por qué. Dice que le ofreció una disculpa a la delegada de Lina por aquello de que si la ofendió, no le ofrece una disculpa por las ofensas que le cometió. Él no reconoce que la ofendió. Le está pidiendo una disculpa en caso de que se haya sentido ofendida. Pero el alcalde no reconoce que efectivamente esas mentadas de madre que le dirigieron fueron totalmente orientadas hacia esa ofensa. Pero para el señor alcalde eso no lo ofendió. O sea, si la señora se siente ofendida, entonces sí le ofrecería una disculpa, ¿no? Si no se siente ofendida, entonces no. Pero no reconoce que él cometió ese tremendo error, que se comportó de una manera increíblemente misógina y que lo ha hecho en reiteradas ocasiones. No es la primera vez y yo estoy completamente convencido de que tampoco será la última. Es una cosa que verdaderamente preocupa. Porque él no se arrepiente de lo que hizo. O sea, para él lo que hizo está perfecto. Si la señora se sintió ofendida, pues entonces sí, una disculpa. Si no se sintió ofendida, no. Pero no se arrepiente de su actitud. No reconoce sus errores. ¿no? Por otro lado, dice que con el antropólogo Prieto, ¿no? mi querido Diego Prieto, coinciden. O sea, Diego lo único que hace es decirle lo que dice la ley. O sea, no es para que coincidan unos con los otros. O sea, si es que si coinciden y, y la ley dice otra cosa, entonces pues la ley no importa. Y no, no es así. O sea, Diego Prieto lo único que hace es restregarle en la cara al señor alcalde lo que dice la ley. La ley. Las momias están asociadas, asociadas al. Panteón de Santa Paula, y la ley federal explícitamente lo establece. Todos los bienes muebles que estén asociados al monumento histórico forman parte del mismo monumento. Entonces las momias son monumentos nacionales, aunque lo queramos reconocer o no, y por lo tanto forman parte del patrimonio nacional en última instancia. En segunda instancia forman parte del patrimonio guanajuatense. Y en primera instancia, y aquí la responsabilidad, forman parte del patrimonio de Guanajuato, capital. Las momias es un patrimonio de los guanajuatenses, no es un patrimonio particular del ayuntamiento, de tal manera que los integrantes del ayuntamiento, salvo sus muy conocidas excepciones, ¿no?, me refiero al gremio panista de regidores y síndicos, que aplauden, aplauden así estripitosamente cualquier ocurrencia del alcalde, no, hayan determinado otorgarle al presidente municipal todas las atribuciones para que a su antojo pudiera hacer y deshacer con la colección de monjas. Eso es precisamente lo que Diego Prieto le vino a decir, no para que coincidieran, sino se lo vino a restregar las momias son propiedad de los guanajuatenses, no son propiedad de un ayuntamiento para que las ande llevando y trayendo como damas de compañía en los rallies, en la subterránea, en las ferias, en los mercados, vamos, con el más indigno de los respetos, ¿no? Entonces, las momias merecen ser tratadas de otra manera y eso no coincide Navarro con Diego Prieto. Diego Prieto vino y se lo restregó en la cara, ¿no? ¿Qué más le pueden decir? ¿Qué más le pueden pedir al alcalde? Yo estoy completamente convencido de que ahorita, este momento, es meramente coyuntural. O sea, a mí me da la impresión, es una opinión personal, de que el alcalde ya anda en campaña y anda buscando la manera de posicionar a sus gentes precisamente para que queden en la próxima administración esas figuras que no lo van a auditar jamás, no o sea que van a permitirle poder seguir en este momento de tránsito hacia pues, otros objetivos que el señor pueda tener, no pero esa actitud ahora de niño bueno de la película, después de que se hizo la víctima, ahora es el niño bueno, a mí me parece que es completamente falso y es completamente fingido por lo que acabo de exponer no sé si quisieran continuar y ahorita abundamos un poco más al respecto sí vamos a darle la palabra a Carlos que había iniciado su su participación respecto a las dos opiniones de la de Paloma y la de Rogelio gracias bueno nada más Rogelio me da me, me da pie para una opinión personal yo yo, yo pienso que las momias no son, no, no son propiedad de nadie. La verdad es que las, las momias en principio deberían de estar enterradas, salvo algunos especímenes que pudieran presentarse. Pero esa es mi opinión muy personal y siempre lo he expresado así. Son mis diferencias que tengo con algunos, incluso con la propia paloma. Se me hace una indignidad lo que se está haciendo de estar exponiendo cadáveres de, eh, de antiguos guanajuatenses simplemente por el hecho de que resultaron momificados y entonces pues los sacamos, los exponemos y cobramos para entrar y, y, y aparte decimos pues que es muy buena lana y hay que seguir sacando cuerpos para seguir exponiéndolos y para seguir sacando más lana, ¿no? Porque ese es un un asunto que está pendiente la regulación de todo eso no está claro y sabemos que sí ha habido intentos de sacar más cuerpos incluso la posibilidad de tener todo a un, un grupo, por eso le cambiaron el nombre a, a Museo Internacional. ¿De dónde viene lo de internacional? Pues porque querían tener una exposición itinerante para, para, para, para sacar dinero, llevándolas otra vez a Estados Unidos, a Sudamérica, Europa, etcétera, etcétera. Traían esa idea, por eso, por eso le pusieron este, el adjetivo de internacional. Eh, en fin, esta es una bola de barbaridades que ya hemos hablado mucho. Eh, verdaderamente quisiera que ya nos pudiéramos salir del tema de las momias. Eh, creo que ya es un lastre para Guanajuato este asunto. Ya debería estar totalmente finiquitado y tan tan. Y entonces se fueron a, a fumar la pipa de la paz con las autoridades de Lina. Yo, aprovechando que está aquí eh, Paloma, sí eh, quisiera, quisiera reflexionar. Sobre el asunto de fumar la pipa de la paz, yo creo que las autoridades municipales, especialmente el alcalde, con quien debería de fumar la pipa de la paz es con los ciudadanos de Guanajuato, pero especialmente con un grupo de ciudadanos que se aventó 60 o no sé cuántos días este, estacionados en la vieja estación del ferrocarril, defendiendo una cancha deportiva de la zona del Nejayote Todas estas personas, este, de las cuales están invisibilizadas, esa no importa, con esas no hay que fumar pipa de la paz ni nada. Esas se fregaron ahí no sé cuántos días este, durmiendo y, y haciendo un gran plantón, eh, encabezados con, por, por, por Paloma. Pero con esos es con los que hay que firmar, fumar la pipa de la paz. Y la forma de fumar la pipa de la paz, es llevando a cabo todos los trabajos necesarios para dignificar toda esa zona, porque es una zona que está a propósito descuidada para decir, no, miren, pues vean qué mal está la zona, por eso necesitamos construir el, el, el, el museo. Pero antes de construir el museo, les vamos a desmantelar la cancha de usos múltiples deportivos que allí tienen. Y bueno. Ante eso, pues yo sí insto a que fumen la pipa de la paz con los, los propios vecinos del Nejayote y en general con todos los ciudadanos de Guanajuato, a los cuales nos tienen destruida la ciudad, nos la tienen carente de servicios, mal administrada. Y ese es el punto realmente grave y serio que estamos ahorita padeciendo los guanajuatenses, precisamente saliendo de momentos económicos muy graves. Carlos, yo creo que también debe firmar la pipa de la paz, fumar la pipa de la paz, con los seis mil personas que dijeron que no, que, que no se hiciera el crédito, es decir, que no procedió, pero hay seis mil personas que no coinciden con su criterio, y él es que debería fumar la, fumar la pipa de la paz con esas personas, pero no le no le importan porque son pueblo, no son pueblo, son pueblo y además no tienen los intereses que tiene él en promover el turismo, pero ellos quieren su tierra, quieren sus instalaciones, quieren no pagar más impuestos, por supuesto, porque son ciudadanos de Guanajuato. Yo creo que también habría que agregarle que ellos también merecen eh, fumar la pipa de la paz con Alejandro Navarro Saldaña. Sí, Piri, por favor, si quieres abrir tu micrófono, este, te escuchamos. Adelante. Pero ya... Ah, no. Ya a Uy, Yo pienso que, primero, quiero poner las cosas porque me tengo que partir, como bien lo saben. Sí. Primero felicitar a Paloma, que sigue siendo miembro Ya se fue. Sí, hombre. Bueno. Es pues... que se mueve mucho cuando habla este Piri. No, pero, pero. A... pero es... Ahora... <risa> Está muy mal internet. A ver, Paloma, si quieres, por favor, reaccionar. Sí, muchas gracias. Bueno, mientras llega el, el licenciado Santibáñez. Sí. Muy interesante lo que acaba de decir Carlos y también lo que acabas de decir tú, Guillermo. La disculpa. A ver, para empezar. Fumar la pipa de la paz es algo que esperamos que suceda entre, entre contingentes en guerra. Fíjense la situación tan absurda en la que se coloca a sí mismo. Él le declaró la guerra a la federación porque no fue al revés. La federación hizo su trabajo. La federación, el, el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, están cumpliendo la ley, defendiendo el patrimonio cultural. Entonces, claro, Navarro le declara la guerra porque... Porque quiere violar la ley, porque está acostumbrado a eso, porque está acostumbrado a tener un ayuntamiento mayoritariamente panista, que lo respalda incondicionalmente, aunque eso implique violar la ley, porque eso no les importa. Es una conducta, es un hábito, es una práctica sistemática en, en lo que hemos observado de, de la presencia de Navarro en la presidencia municipal. Luego, va a fumar la pipa de la paz. Lo, lo dice de una manera eh, que que se exalta, que se enarbola, él no va a fumar la pipa de la paz, él va a escuchar un regaño de una autoridad federal. Entonces, me gusta mucho la interpretación que, que hace el periódico Zona Franca, miren y se los muestro, porque eso fue lo que verdaderamente sucedió, Ina le pone freno a las descalificaciones de Navarro, no es otra cosa. Entonces, digo que, que el gobierno federal tuvo una postura extremadamente conciliadora porque pudo haber procedido de otras maneras, entonces va y le da una clase de la ley y le hace ver lo que dice la ley, como dice Rogelio, y, y que incluso yo retomo los instrumentos municipales para señalar la incongruencia que Navarro se encargó de propagar y que creo que esa incongruencia ha sido propagada con recursos públicos. Hoy mismo en la síntesis de la, de la unidad de, de comunicación social nuevamente se propaga curiosamente y de manera específica en los periódicos soles del país la noticia de que renace el proyecto del nuevo museo de las momias, yo lamento mucho que esta cadena periodística a cambio de no sé qué haga públicas en varias partes del país una noticia que nuevamente no tiene sustento es decir, yo no me atrevo a acudir a la prensa ni y ni mucho menos ante la ciudadanía a hablar y a aseverar lo que no está sustentado en documentos, que es el caso. No hay ninguna evidencia ni de que Lina haya querido quitar las momias a Guanajuato, ni mucho menos de que se re, de, de que renazca la posibilidad de ese proyecto. Entonces, lamento que que haya instituciones periodísticas que sí estén dispuestas a dar a conocer de manera masiva lo que no tiene fundamento, pero en fin, y también quiero retomar lo que, lo que comentan de los 96 días del plantón, del equipo humano muy sólido y muy comprometido que se encargó de esa defensa, también de, los 7 de las 7000 personas que, que impulsamos el plebiscito, y más allá de eso, hay una comunidad capitalina que no estaba de acuerdo. Todavía, eh, ayer, ayer, ayer mismo, porque, porque es algo muy cotidiano. Hay personas que, que no alcanzaron a firmar porque teníamos la, la restricción del tiempo, la premura del tiempo. Pero en realidad el rechazo era mucho más amplio que 7000 personas. Entonces, este es un triunfo que, que asesta la ciudadanía de Guanajuato, a, aunque no haya alcanzado toda a firmar. no Es la población capitalina. La que no se vio reflejada en ese proyecto y la que consideraba que teníamos verdaderas prioridades desatendidas, como dice Carlos. Entonces, este documento es técnico y es internacional, es el Código de Odontología para Museos de Ciencias Naturales. Por su relevancia, la sección 1 habla de restos humanos. Entonces, me gusta mucho y es algo que creo que debemos tener muy presente, porque dice porque dicta las directrices sobre las cuales se deben gestionar estas colecciones tan sensibles y tan delicadas. Fíjense el, el inciso de utilizarse únicamente con fines científicos, mientras que el acuerdo municipal hablaba de fines de promoción cultural y turística, que no tienen nada que ver. Navarro profanó los restos humanos de nuestros ancestros en contextos dedicados a la diversión, el entretenimiento y el espectáculo, por eso tuvo que intervenir y hay otro inciso que les quiero mostrar fíjense, aquí mismo cuando existan representantes vivos de los grupos culturales toda exhibición, representación investigación o enajenación, debe realizarse consultando abiertamente a los implicados. ¿Y quiénes son los implicados? El pueblo de Guanajuato. Aquí no habla de, de representantes vivos de esas mismas personas, sino del grupo cultural. Guanajuato es el, pueblo, el, el grupo cultural. Por eso tenía tanta legitimidad el plebiscito. Por eso teníamos que opinar todas y todos, pero no se permitió. Y, y esta es una... Herida, es una traición abierta que la ciudadanía debe tener muy presente. Entonces, dejo aquí, este es un documento, desde luego, público, está en internet, lo puede consultar cualquier persona, el Código de Ontología de Museos de Ciencias Naturales, que emite el Consejo Internacional de Museos, un órgano consultivo de la UNESCO. Y... Eh, para cerrar esta intervención, quiero pues, decirle a Carlos, yo sé que a él no le gusta hablar de momias, yo sé que ya hemos hablado mucho de momias, pero lo cierto, y como dice María Elena, su interés son las momias. A ver, yo nada más quiero compartirle a, a la ciudadanía de Guanajuato esta reflexión. Guanajuato, la ciudad, tiene la peculiaridad de contener museos privados, municipales, estatales y federales. La Alhóndiga, el Museo Regional de Guanajuato, alóndiga de Granaditas, que es administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay museos estatales operados por el Instituto Estatal de la Cultura, como el Museo Olga Costa Chávez Morado, el Museo Casa Diego Rivera, entre otros. Y, y los museos privados, pues pienso en el Jim Byron, los, las propias galerías de Navarro, por ejemplo. Y, y en el caso de los museos municipales tenemos dos el Museo de Sitios Convento Dieguino y el Museo de Sitio de las Bomias de Guanajuato, aunque Navarro le llame internacional. Tenemos dos museos de sitio. ¿Por qué el dieguino para Navarro no representa el más mínimo interés? Porque no produce la misma cantidad de dinero. Es decir, ¿por qué le interesa a Navarro? Por, por las bondades económicas, por el interés de la, de, la, de la humanidad en visitar ese museo que se traduce en, en ingresos, no siempre exentos de desviaciones. Cierro. Gracias. Sí, yo, yo quiero comentar, también a, a, a, anexándome a todo lo que has dicho, que en Guanajuato hay dos, dos museos que se parecen por lo que exhiben, por la naturaleza de lo que exhiben. Uno de ellos es las momias. Las momias no son un producto de alguien que pensó, vamos a momificar a alguien para que se vaya a la siguiente vida o para que después sirvan de ingresos para el municipio de Guanajuato. Simplemente aparecieron como un acto natural. Los muertos aparecieron por las condiciones en que fueron enterrados, el lugar donde fueron enterrados, etcétera. Entonces, por eso aparecen. La otra, el otro museo es el de Geología de la Universidad de Guanajuato. ¿Qué muestra? Pues todo, todas las minerales que de manera natural, sin intervención del hombre y de la cultura, aparecen y por eso se exhiben. En eso se parecen los dos museos. Sin embargo, no ha movido un solo dedo el señor alcalde para que promover el Museo de Geología, que además es único en América, es muy importante, ese museo es muy importante y la universidad lo tiene lo mejor que puede, pero la verdad es que no, no está en las mejores condiciones, debería ser un lugar más amplio donde se explicara mejor cada uno de, de los elementos que ahí se muestran, como las momias también, le hace falta información a las momias para qué para que la gente vaya a ver el fruto de la investigación para que le despierte la curiosidad y se investigue más sobre el fenómeno natural que momificó a las personas entonces yo veo que hay dos museos también que merecerían ser atendidos de igual manera pero también pasa lo mismo que, que tú dices paloma no deja dinero el de geología, el, o deja muy poco dinero, en cambio el otro deja mucho dinero. Es decir, los muertos nos están, según él, nos deben mantener como municipio, y me parece muy indigno, muy inhumano. Pero sí. no solamente eso, Memo, el problema también ahí son los intereses encontrados que hay. O sea, le interesan por otras cuestiones que me gustaría que abordara Paloma. Adelante, Paloma. Sí. Gracias. Y a reserva de que también comente el doctor Rogelio, que seguramente ya tendrá que decir. Es muy relevante lo que comenta Carlos en, en cuanto al conflicto de interés. A ver. Mmm, ya tenemos acreditado que la exhacienda del cochero pertenece al señor Guillermo Smith y que la Casa de los Lamentos enfrente, también en la zona de Valenciana pertenece a Samantha Smith en ambos sitios que podríamos considerar como galerías de suspendo su, se exhiben restos humanos, no sabemos si reales o ficticios entonces tenemos estos dos escenarios acá en el norte de la ciudad y el Museo de las Momias de Guanajuato en donde sí sabemos que existen restos humanos reales. Llega Navarro, y esto también debemos tenerlo muy presente, originalmente sucede el 10 de octubre del 2018, en la sesión ordinaria 1, porque ni siquiera se esperó, y eso está plenamente acreditado en el, en el boletín institucional, se acuerda una reestructura orgánica, pero también un ajuste a las disposiciones administrativas. Fíjense, 10 de octubre estaba por terminar el año, no se pudo esperar a que terminara el año. El 10 de octubre, él impulsa que se incremente el costo del boleto del Museo de las Momias de Guanajuato es, es importante decir que la tarifa más alta es la de adultos foráneos y que hay otros conceptos de descuento para estudiantes, maestros, niños, residentes de Guanajuato, etcétera, etcétera, pero esa tarifa más alta era de 60 pesos y estaba homologada, era concordante con, con los costos de los demás museos de la ciudad, pero él convence a los miembros del ayuntamiento de incrementar el costo a 85 pesos y en esa misma proporción se incrementan los demás las demás categorías cuál fue la justificación que era necesario incrementar la inversión en el mantenimiento del recinto la mejora progresiva de los aspectos museográficos la conservación de los cuerpos y la limpieza de las urnas a pesar que de que al museo solamente se le destina menos del 10% de la recaudación que logra. Y esa recaudación procede mayoritariamente de la venta de boletos para el acceso, pero también del cobro de estacionamiento y el, y el acceso a los sanitarios. Entonces, a pesar de que recibía menos del 10% de lo que recaudaba, él consideró que era necesario incrementar la... Eh, la inversión, la administración, y la, la única idea que se le ocurrió era subir el costo. Entonces la sube de 60 a 85 pesos. Durante la administración 2015-2018, clausuramos un anexo del museo de sitio llamado Salón del Culto a de la Muerte, que, que recordaremos en el pasado fue administrado por precisamente Guillermo Smith. Entonces, todo quedó en familia. Guillermo Smith montó ese salón que es como una feria de terror puesta en cualquier, como una galería del terror puesta en cualquier feria de puerta, ¿no? Y tiene telarañas y, y un monje y hologramas y una cama de clavos, así objetos muy dispersos, muy dispersos que claramente me parecieron inapropiados. Entonces, en, en esa administración 2015-2018, ese lugar se clausuró porque además distorsionaba la debida interpretación y apreciación de las momias de Guanajuato. Se cierra, pero el 10 de octubre de 2018, pues se reabre, evidentemente, y además se cobraba un costo adicional hasta la fecha por, por acceder a este lugar. Entonces, los adultos tenían que pagar en conjunto 100 pesos y los niños, 80. ¿Pero qué creen? Les tengo noticias. En el Salón del Culto a la Muerte y en la... Perdón, en la ex -hacienda del cochero y en la Casa de los Lamentos se cobraba, se cobra 50 por adultos y 40 por niños. Fíjense qué interesante. Justo la mitad. Entonces, entonces en el 2019... Al, fin, a finalizar, al finalizar el año presento una solicitud de acceso a la información pública para conocer las facturas, los contratos, las bitácoras o cualquier evidencia documental que amparara la realización de las actividades que justificaron en su momento el incremento en el costo y pues la respuesta de Tesorería Municipal en ese momento fue que todo se había ido en gastos fijos de suministro, mantenimiento y operatividad dada la, la situación económica del país. Y me presenta facturas representativas de brochas, de garrafones de agua, en fin, de, de gastos efectivamente operativos. Entonces, lo que, lo que está claro, lo que es evidente, es que no se destinó ni un peso para las actividades que, eh, comprometidas que habían justificado el incremento a finales del 2019. Y hay que decir... Que a finales del 2019 hubo una recaudación de alrededor de 5 millones de pesos más que en el 2018 y una disminución de 15% en la afluencia, cuando si un museo debería estar preocupado por la afluencia, no por la recaudación, y eso lo acabamos de constatar en la nueva definición de museos, aunque también estaba consignado en la anterior, ofrecida por el Consejo Internacional de Museos. Por eso hablamos del conflicto de interés, porque hasta donde yo sé, y que cosa que acaban de celebrar el aniversario, Navarro está casado con Samantha Smith, es decir, es yerno de Guillermo Smith, entonces hay familias, hay negocios de su familia política claramente beneficiados con ese incremento. Es, es claro que hay un, hay un diferencial, hay una reducción en la afluencia del Museo de las mujeres de Guanajuato, que perfectamente puede capitalizar los negocios privados de su familia política pues va a estar difícil firmar fumar pipas de paz entonces oye permíteme porque ya regresó Piri y se tiene que ir y estaba hablando nada más que ahorita tiene cerrado su micrófono pero no ya se fue mira otra vez bueno Lolita nos está pidiendo la palabra adelante Lolita Sí, y luego Rogelio. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos siguen, sobre todo en Facebook Live, este, a mis compañeros de observatorio. Y para mí es un, un, un agrado y yo un gusto que esté aquí mi querida Paloma y el doctor Rogelio. Muchas gracias por estar y los saludo con mucho agrado. Eh, eh, bueno, yo regresando a lo que dicen de fumar la pipa de la paz que fue la declaración que dio Alejandro Navarro y que ya sabemos que el alcalde que nos nos está presidiendo en, eh, por segunda ocasión aquí en Guanajuato capital pues es un fantoche un payaso un presimiente como dice Rogelio y la verdad este ridículo las declaraciones que hace. Yo quisiera hacer un comentario acerca de lo que él comentó, vaya la redundancia, pero él comentó que él es todo un caballero. Eso fue lo que él dijo, que era todo un caballero. Y dio un ejemplo que me parece de lo más absurdo, como también cuando declara lo de la pistola y que era una pistolita de agua. Siempre se la saca de la manga, él es el tipo que tira la piedra y esconde la mano. Por eso decimos que es un fantoche, porque se viste de, de policía, de barrendero, de todo lo que puede, menos de presidente. Y cuando, es de, cuando se viste de presidente, pues es un presimiente, ¿verdad, de este, doctor Rogelio? Porque todo lo que dice, este, nada es verdad. El señor dice que él es todo un caballero y como muestra pone el ejemplo de que le llevó serenata a su esposa. Por eso es todo un caballero. La verdad, qué vergüenza, qué ejemplos tan absurdos y tan tontos hace este señor. Hemos visto que no es un caballero pidiendo el chiflido de mentada de madre a la delegada del INE, haciéndole Cosas y, y, y no dándole el uso de, de preguntas cuando Paloma se lo ha pedido y dice: No, no le acepto preguntas. Entonces, ¿dónde está lo caballero? Me pregunto: ¿dónde está lo caballero de este señor? ¿Sí? ¿Cómo pone de ejemplo el que le llevó Serenata a su esposa, el que se está gastando del erario? para llevarle flores y mariachi a su esposa, es de, verdaderamente, o es un estúpido, la verdad, o, o, o, o no sé qué le pasa, no, no tiene cerebro este señor, eh, y vuelvo a caer en cómo es posible que tengamos a este señor de presidente municipal, no entiendo, y si este señor no tiene cerebro, ¿Por qué los nueve, los nueve, voy a hablar exactamente de los nueve que siempre hemos mencionado, los nueve y seis, pues tampoco tienen cerebro o qué les pasa a esta gente también? Porque aquí realmente ya lo hemos repetido muchísimas veces en cada sesión que tenemos de observatorio que quien manda es el ayuntamiento, no el presidente. El presidente puede proponer, puede hacer, pero quien avala. Y quien realmente debe de decir qué se debe de hacer en Guanajuato Capital para lo, los dineros, para las obras, para todo lo que se tenga que hacer en beneficio de la sociedad, es el ayuntamiento. Y qué tristeza que a pesar de que nuestro presidente municipal es un estúpido, perdón, pero es, esa es la palabra, es un estúpido porque no piensa al momento de hacer declaraciones, no las piensa. Él, así como va, dice las cosas porque no piensa, pero, y las gentes del ayuntamiento, los otros nueve del ayuntamiento, ¿qué están haciendo? ¿Para qué están ahí? Me, me vuelvo a preguntar, no están para seguirle la corriente al señor presidente, ¿sí? Y si quieren hacer carrera política, pues están cavando es como cuando entierren abajo, que dice el dicho, entierra tu suegra hacia abajo, por si se quiere salir, se vaya más abajo. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo los nueve del ayuntamiento. No van a poder seguir consiguiendo eh, eh, una carrera política honesta, ¿sí? Sino, igual, lo acaba de decir Paloma, ¿quién quién fue Billy Smith? ¿Sí? ¿Cuánta, ¿Cuántas veces ha sido Samantha eh, eh, regidora? O sea, vayan viendo cuáles y ahorita con este nefasto, pues ya los fue echando para abajo. ¿Qué le pasó a Pancho Arroyo con Erika? ¿Por qué Erika no se lanza? O sea, vayan viendo también toda la gente que ha presidido anterior a esto, a este, este gobierno municipal, que se han ido para abajo. ¿Cuántos regidores ya ni siquiera figuran eh, políticamente? Eso es lo que están haciendo pero a mí lo preocupante, a mí no me interesa su carrera política, lo que me preocupa es, digo, yo lo estoy diciendo como un consejo para los, los que están dentro del ayuntamiento, si quieren con, seguir con su carrera política, eh, pero realmente a mí me preocupa que no le estén frenando tanta tontería a, a nuestro presidente municipal, porque él sigue haciendo declaraciones tontas, vanas y que no tienen ninguna lógica. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Y que, eh, levantó la mano Carla Piñón, a la que le damos la palabra en este momento. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Paloma. Yo quiero eh, puntualizar tres cosas. En primer lugar, eh, aprovechando que está Paloma aquí presente, quisiera felicitarla por el trabajo que está precisamente en estos momentos eh, presentando, que va a presentar la maestra María José Abreu en Italia acerca de las momias y de la cual Paloma ha sido pues esta mentora eh, y, y que ha seguido eh, muy puntual eh, la trayectoria de la maestra Breu para que ella esté presentando las momias a nivel internacional. No, no solo las momias, la vida de las momias, que es algo muy importante que hay que reconocerse. Muchas felicidades, Paloma, por este logro. Por otra parte, eh, me parece muy delicada la cuestión del saqueo de la venta, de la comercialización del patrimonio cultural que estamos teniendo en el municipio, y cómo los regidores han sido, eh, no todos, los del 96 que ya conocemos, han sido cómplices de este saqueo. O sea, ¿qué parte no están entendiendo que, que en algún momento ellos van a tener también eh, que cargar con esta, pues, con esta responsabilidad de, de saquear lo que es de todos, lo que no es de ni de eh, este señor Smith, ni, de, ni del presidente municipal, el patrimonio es de todos, es un patrimonio cultural y la, la pregunta sería, Paloma, si tú has estado ya en comunicación, por ejemplo, con el, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, eh, para ver este tema de este saqueo que se está haciendo, porque se me hace increíble que sean momias de cartón, o sean eh, mucho más, aún más grave si son momias reales, que este señor, el suegro del alcalde, las tenga pues, en su museo particular. Eh, eh, eh, sé que, que ha habido en otros casos de patrimonio cultural, incluso donde el FBI este, incide para ver las, las, eh, estas cuestiones de, del saqueo, del robo y del regreso de, de, de, de, bueno, de obras de arte, es lo que yo he sabido, no, pero que se en patrimonio cultural. ¿Podría aplicar para las momias desde que también es un patrimonio biocultural y que ya está establecido, como bien lo explicabas, desde el 2006, luego el 2009, y que también la ley federal de, de sitios y monumentos arqueológicos la respalda? ¿Podrían hacer esto, Paloma? ¿Podría haber un acercamiento con este CNSPC? Gracias. Adelante, Paloma, por favor. Sí, muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios, Lolita, querida maestra Carla también. Eh, interesante lo que comenta. Al, um, con respecto a la exposición de María José, creo que hay que mencionarlo. Desde mi gestión y coincidiendo mucho con, con, con el licenciado Guillermo, era fundamental a, a llegarnos de información. Entonces, mi gestión se ha caracterizado ahí en el Museo de las Momias por impulsar una serie de investigaciones. Una de ellas, muy importante, es la de María José Abreu. Desde esa época, 2015-2018, María José Abreu inició esa investigación para recuperar las identidades y las biografías. Y hoy por hoy, esa investigación ha continuado, eh, ha sido continuada por ella y hoy es su tema de maestría. En, en gestión cultural en la Universidad de Guadalajara y le ha permitido acudir a Italia, a un congreso internacional sobre momias, a exponer los avances y de manera paralela, lo, lo cual es muy relevante y, y gracias por retomarlo. Desde aquí le mandamos muchos saludos y le deseamos mucho éxito María José Abreu. Y por otra parte, también hay que decirlo, la, el INAH, se responsabilizó también del, del cuidado de esta colección e impulsó una investigación con los especialistas más calificados del país en materia de momias. Se conformó un equipo de cuatro, la maestra María del Carmen Lerma Gómez, que es la única especialista del país en resguardo y conservación de restos momificados, y está escrita la Dirección de Antropología Física de Lina con el maestro Iván Leboreiro, que eh, también ha trabajado con, con momias y que él es especialista en archivos. Él también es antropólogo físico. El maestro Israel Lara, David Israel Lara, quien está adscrito al centro INA Querétaro y que es antropólogo social. Entonces, él se, se ha encargado de estudiar los mecanismos de apropiación social del patrimonio. Y finalmente, la maestra Julieta Cabriada, que es maestra en restauración y que ha trabajado con con cuerpos momificados. Entonces, son las personas más calificadas de este país, insisto, a mí me da muchísimo gusto que hayan sido encomendados para llevar a cabo la la investigación de las momias, precisamente advirtiendo la insuficiencia de información. Son comisionados por el INA, al, al frente de esta comisión está el maestro Juan Manuel Argüelles Millán quien es el director de Antropología Física adscrito a la Coordinación Nacional de Antropología del INA. Y m, le propusieron al presidente municipal, pues es es relativamente cercano que firmara un convenio de colaboración para que el municipio, entendiendo su corresponsabilidad en el cuidado y debida interpretación de este patrimonio biocultural, como bien dice la maestra Carla, participara en, en, en los viáticos en financiar esta investigación tan importante y tan necesaria y, y, y, y en tanta deuda con la historia de las momias y del pueblo guanajuatense. Y resulta que, que Navarro nunca firmó el convenio. El municipio tendría que asumir un costo aproximado de, de 150 mil pesos. Y lo tengo muy presente porque por esas épocas Navarro sí estuvo de acuerdo junto con su bancada panista de gastar 300 mil pesos en una cena para 500 diputados. Una noche, porque teníamos aquí a la, a la, al Congreso de, de a la reunión de, de congresistas nacionales. Entonces, acudieron legisladores, de, legisladores locales de todos los estados del país. Entonces, se gastaron 300 mil pesos en una noche, 500 diputados, en una cena legal. Pero no estuvo de acuerdo en que se pagaran 170 mil pesos para que se llevara a cabo esta investigación. Fíjese el contraste, cuáles son sus prioridades. Pero eso sí, Navarro acudió a saludar a los congresistas del país. En fin, entonces está en curso la investigación de María José, está simultáneamente en curso la investigación del personal adscrito al, al INA y como ya dijo que va a facilitar, el, el INA no necesita que, le, que Navarro le dé permiso porque si no se lo da, puede ejercer sus atribuciones, pero, pero considero que el municipio perfectamente podría asumir esta corresponsabilidad y este cofinanciamiento para que se lleve a cabo la investigación. Yo estoy segura de que, de que juntas, es decir, quizá encontremos elementos complementarios, pero los dos resultados van a ser un testimonio de, de esta lucha histórica por la defensa del patrimonio y va a ser un auténtico legado para las siguientes generaciones y también un, un, un acto de dignificación para la comunidad y para nuestros ancestros. Sí, Esto. adelante Miguel, yo que habías pedido la palabra hace rato, más que tenía. Algún problema con internet? Si, si quieres abrir tu micrófono, te escuchamos. Sí. Sí, abajo del lado izquierdo hay que abrir el micrófono. Es este lo tienes cerrado. De la, abajo del lado izquierdo, sí. Ahí. Sí. Que no quisiera ser muy repetitivo, pero sí me gustaría retomar algunos aspectos de las intervenciones pasadas, ¿no? Yo lo he señalado y de alguna manera pues, ha salido publicado también que esto de las momias debe de ser ya eh, un capítulo más dentro de la historia guanajuatense, ¿no? un capítulo amargo que no ha sido debidamente eh, consignado por la historia inmediata, pero que debería pues de ser tomado en consideración como algo que sufrió que padeció y que vivió durante aproximadamente seis, siete años, el pueblo guanjotense. Con esta actitud del Instituto Nacional de Antropología, podemos considerar que el capítulo ya se cerró. De aplicar la ley, ya está mucho muy definida, ya está mucho muy definida. ¿Qué dice Lina? Recomienda así con insistencia que no se quite el museo de sitio, no. al contrario, ¿no? recomienda con insistencia que se actualice en todos los sentidos el museo actual, pero que no se cambie de lugar, eso ya está así pero mucho muy recalcado, le han embarrado en la cara al ayuntamiento en pleno, sobre todo a estos nueve que tanto se han mencionado, que, que, que eso ya está, o sea, eso ya no se puede. Navarro le sigue dando humo, le sigue atizando al fogón para distraer la atención de otros problemas que también el municipio de Guanajuato está padeciendo. Y esos problemas son los que quieren eh, ocultar, dándole fuego y maquillando más este eh, eh, delicado asunto que afortunadamente ya se concluyó, que tiene que ver con las mujeres. ¿No? A mí me parece que más que fumar la pipa de la paz, lo que el presimiente debería de hacer es dimitir, y si tuviera un poquito de vergüenza, debería de dimitir, porque no es únicamente el caso de momias lo que ha estado padeciendo el pueblo de Guanajuato. O sea, tenemos casos, pero cantidad. La cuestión de la subterránea, por ejemplo que sigue siendo un foco insalubre, y en donde hay estudios altamente especializados que dicen qué es lo que se tendría que hacer. Quitar toda esa bola de pegotes que en la misma subterránea, por puros caprichos, el alcalde se ha empecinado en mantener. Un problema así mucho muy evidente en la cuestión de la seguridad. Un problema mucho muy evidente en la cuestión de la basura, de la recolección de basura, ¿no? Tenemos completamente olvidados los parques y los jardines. ¿no? Todas las avenidas transitables por vehículos, automotores y por peatones están en un completo desabandono. Un problema latente sigue siendo esa indiscriminada forma para otorgar los permisos y provocar la antrología. Hay antros en todas las azoteas que no reúnen las mínimas condiciones que requiere protección civil. No tienen salida, no tienen, vamos, es una verdadera locura, pero siguen financiando y fomentando este modelo de progreso, que es lo que entienden estos eh, integrantes del ayuntamiento. ¿no? A mí me parece que dentro de lo patrimonial, de estos patrimonios guanajuatenses, que como hemos mencionado y también se ha publicado de mi parte por ahí en algunos medios, el patrimonio es un bien común que le pertenece a todos. Y dentro del patrimonio guanajuatense, me parece que uno de los más importantes tiene que ver con la cuestión del territorio, el territorio de los guanajuatenses. ¿Cómo es posible que el alcalde ahora quiera pagar la factura a ciertos colegios otorgándoles terrenos? terrenos que son de los guanajuatenses, sin siquiera ponerlo a consideración de la misma ciudadanía, siguen haciendo y seguirán haciendo lo que a su buen entender, el capricho, les puede por ahí orientar. ¿no? Hay una cantidad impresionante, ¿no? lo del camino viejo a Marfil y siempre culpando a Lina, siempre culpando a Lina, cuando se le ha demostrado que estaban las autorizaciones otorgadas y que no iniciaron los trabajos con oportunidad. Vamos, hay una cantidad impresionante de casos que se han descuidado y se ha centrado únicamente la atención en este eh, mercado con momias que de manera caprichosa el señor alcalde se empecinó en construir. Ese capítulo desde mi punto de vista ya está. O sea, ya Elina le dijo, de aquí no vas a pasar, aunque Navarro diga que va a haber un replanteamiento para el nuevo museo, no, lo que se le dijo es que adecuara las instalaciones que ahí tiene. Por ahí, Carlos Arce ahorita nos comentaba que debería el señor alcalde dignificar ese barrio ¿no? tan emblemático, tan identitario de la ciudad de Guanajuato y que está completamente olvidado que los únicos que de alguna manera tratan de mantener esa dignidad del barrio, pues son los mismos habitantes, pero no porque haya participación del ayuntamiento en eso. Ya se han descuidado pues todos los aspectos citadinos que realmente repercuten en los guanajuatenses por disfrazar o por centrar la atención en algo que ya está definitivamente resuelto, ¿no? a mí parece que eh, cuando menos en esta administración eso ya no se va a poder realizar, aunque sigan diciendo que sí. Se puede Navarro pasar estos dos años o lo que le quede de su gestión eh, eh, echándole humo a la hoguera, fuego a la hoguera para